ahora voy a silenciar a todos y si alguien quiere compartir algún testimonio por favor eh, habilita el sonido hoy es nuestro último día de los 10 días de intensas sesiones ¿alguien quiere compartir un testimonio? ¿puedo compartir? muchos cambios, muchos cambios para comenzar con las decisiones. Cuando comencé las sesiones, estoy bien diferente. Me siento muy tranquila. Puedo verme a mí misma. Y poco a poco, día a día, he ido cambiando. Esta mañana, me desperté con la idea de amar el virus. Es parte de la naturaleza. Realmente todo, me di cuenta que comencé a comprender como todo la, en la naturaleza es equilibr equilibrado y la naturaleza es muy abierta a ese equilibrio. Y de verdad siento que mi pensamiento no es una locura. Estoy muy agradecida con todo el mundo. Gracias. Enviamos buena información. Hola. Muy bien. Todo lo que Cuando piensas que es bueno, cuando piensas que es hermoso, todo se vuelve bueno y hermoso. En el comienzo yo estaba muy confusa. Pero ah, me Realmente ahora estoy contenta. Tú me has inspirado. Está en Grecia y el maestro Way le ha inspirado a compartir este tipo de meditación. Le ha cambiado la vida. Oh, no. por, gracias por, su, por tu positiva información sanadora. bien Siente que tu conciencia viene al interior el corazón en el interior está tranquilo relajado Okay. Bien. Please say the text. Voy a leer el texto de la pantalla. Hoy es el último día. Y el tema de la sesión es ir, ir más allá. Vamos a practicar el estado de ir más allá. El estado de ir más allá no es realmente ir más allá, pero es un buen comienzo. Quizás alguien haya podido experimentarlo. A través de estas sesiones estamos creando un buen fundamento para la práctica repitiendo la práctica todos los días la misma no todos los días hacer diferentes prácticas vamos a enfocarnos principalmente en esa práctica de fundirnos y transformarnos con el universo. Por ejemplo, a través de abrir y cerrar, a través de sanación, a través de la fusión de los tres centros, y a través de elevar y verter el chi. O sea, van a ser muy simples. Lo importante es que te mantengas siempre en el estado fundamental. Quiere decir conciencia pura y, un, y amor universal. El estado de amor universal y de felicidad. Ahora vamos a leer el, el compromiso con la práctica. Agradezco mucho a las personas que se unan a esta sesión y agradezco mucho también a quien me ha he hecho una donación Abraham cerramos los ojos entramos en un estado puro de conciencia en el momento presente Manten relajados ahora abrimos para ver el compromiso con la práctica en las pantallas practica diligentemente con buena autodisciplina haz hermosa tu vida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 para crear un gran mundo armonioso. Esta información es muy simple, pero realmente abre nuestro corazón para desarrollar la vida en ti. Esta información beneficia a nuestra conciencia en el interior, a toda la vida y a la sociedad. Mantente en un estado de conciencia pura. Hoy practicaremos ir más allá de todas. cerramos los ojos, vamos a nuestra conciencia pura, nos convertimos en conciencia pura, nosotros nos damos cuenta que somos la conciencia pura en el momento presente. Hoy no nos preocuparemos de ninguna información. Incluso aunque diga algunas palabras Es solo información. Y cuando recibes esta información, no te apegas a esa información. Esa información puede ayudarte a ir más allá de la información esas informaciones es un tipo de poder para sostenerte para estar en el estado del ser verdadero despierto no necesitas pensar ni apegarte tú solo que tienes una intención muy simple y gentil ir al ser verdadero solo experimenta yo soy el ser verdadero Generalmente la conciencia se apega al mundo exterior y comienza a pensar cosas. Tú ni siquiera pienses quién soy. Eso es un viejo hábito. Cuando, cuando despertamos inmediatamente, en la mañana, la conciencia se proyecta al exterior y cuando vas al exterior, tu cuerpo siente algo, escucha algo. Abres los ojos e inmediatamente ves algo. Todos los órganos de los sentidos van al exterior. Desde el principio de nuestra vida, nos hemos enfocado en este hábito. La conciencia todo el tiempo se proyecta afuera. Ese es el fundamento de nuestro pensamiento ordinario, común y nuestro estilo de vida común. Y no nos conocemos a nosotros mismos. No conocemos nuestro ser verdadero. Hoy vamos a practicar ir más allá de todo eso. Más allá de todos los apegos al mundo exterior. El dinero, el trabajo. La materia. Animales. Tus animales, otras personas, vamos a ir más allá de todo. Olvidando nuestro cuerpo. No te, no te preocupa el cuerpo. Incluso cuando esto se mantenga, todo esto se mantenga y esa información se, se mantenga en nuestra conciencia pero no te vas a preocupar no te va a importar no nos vamos a enfocar en las fijaciones vamos a ir más allá de toda la información del mundo cotidiano ordinario, normal Y vamos a entrar en la conciencia pura despierta, en ese estado. Después de estos nuevos nueve días, todos los días hemos repetido la información de amor universal y felicidad. Hoy, no pensamos. No pensamos ni en el amor universal ni en la felicidad. E incluso sin necesitar, sin tener pensamientos, no necesitamos pensar en nuestra conciencia pura. Somos la conciencia pura. No necesitamos apegarnos. Solo nos relajamos totalmente y vamos relajando todas las tensiones sutiles en la conciencia. Nos liberamos de todo Dejamos todo Vas más allá de todo De todas las cosas Solo estás En la pura Infinita Independiente Conciencia pura No hay nada más No hay ninguna preocupación relaja incluso sin hacer nada mantente en este estado antes de completar este estado puro yo voy a usar la visualización para guiarte. Imagínate que en el mundo todas las cosas cambian a chi y desaparecen. La casa desaparece, los coches desaparecen. Los animales y las plantas desaparecen. Todas las personas son de chi y desaparecen en la familia. La tierra desaparece. Tu cuerpo desaparece en el universo. toda la materia realmente desaparece. Las emociones, tus emociones desaparecen. Tu mente, pensamientos, Realmente ya desaparecieron. En el marco de referencia, las viejas memorias desaparecen. La superconciencia desaparece. ya desapareció, es nada, imagina que todo desaparece en tu conciencia pura, la conciencia pura es vacía hasta el final solo hay conciencia pura despierta No nos apegamos a nada y decimos, desaparece y todo desaparece de nuestra conciencia. Entonces, tú puedes entrar en un estado puro, en un estado puro de la conciencia pura. si tú estás en este nivel largo tiempo todos los hábitos y fijaciones internas van a ir desapareciendo poco a poco Cuando esto sucede, te puedes dar cuenta que en el pasado nuestra vida se quedaba fijada con muchas cosas, sensaciones del cuerpo y la energía, el chi. Todo era fijado por la información y los hábitos dentro del marco de referencia. Todas las estructuras del cuerpo y el chi Eran atrapadas en el marco de referencia. Y esto generaba bloqueos. Y esto generaba emociones. Y esto generaba todo tipo de problemas. Y sensaciones desagradables incómodas en el cuerpo darte cuenta de esto te das cuenta de esto porque cuando vamos más allá los hábitos y fijaciones profundos del marco de referencia el cuerpo se vuelve muy ligero muy armonioso desaparece y se hace totalmente abierto date cuenta de esto antes tú tenías algún dolor pero cuando estás en este estado todos los dolores desaparecen naturalmente porque los viejos hábitos Los viejos hábitos fijaban tu energía, la bloqueaban, roban tu energía. Profundamente en el interior, esas fijaciones también del miedo desaparecen. Ese miedo viene de los instintos, de los instintos de miedo que están en el marco de referencia y también desaparece. La fijación en el miedo que está en el cuerpo también desaparece. Este es Ahora solo estamos en el estado de conciencia pura. El cuerpo de Chi desaparece, vacío, solo hay conciencia pura. sin apegos no hay nada muy puro, muy claro no hay pensamientos relaja no hay ningún esfuerzo casi dormidos relaja la conciencia pura en su estado independiente Piensa, shu, piensa, shu, esa información simple. Shu, shu, es el estado básico de la conciencia pura ahora. Cuando decimos Shu, esa información simple sostiene a la conciencia pura para que esté en el estado del ser para que se mantenga independiente para que esté en un estado infinitamente claro y puro. nada no hay problemas en el universo nunca hubo problemas solo estamos en el momento presente vamos más allá del nivel de la realidad Más allá de cualquier fijación, cualquier tipo de fijación. Piensa shu o di shu silenciosamente, gentilmente. En el ser puro, verdadero, es totalmente libre en todo el universo, es totalmente libre, no hay apegos, hace nada, Ahora, esa conciencia libre y despierta viene al interior del cuerpo. Esté en el estado de ir más allá de todas las cosas para hacer algo. El hacer es amor. Cuando estás en este estado muy puro conoces la información del amor en un estado puro, despierto e independiente esa es la esencia del amor Solo siente que la conciencia pura y despierta va a través de la cabeza, el espacio interior de la cabeza. Sí, mantenemos este estado bueno en el espacio interior de la cabeza no hacemos nada solo vamos al interior del espacio de la cabeza estamos en ese espacio Vamos al espacio interior del cuello. Into shoulders and arms inner space. Mina el espacio interior de los hombros y brazos. La conciencia pura, muy libre e independiente, va al interior del espacio del tantien medio. va al interior del espacio del tantien inferior el espacio del tantien inferior se mantiene independiente libre y despierta Va al espacio interior de la columna vertebral. va al interior del espacio de las piernas La conciencia libre y despierta va a través de todo el interior del cuerpo, sin hacer nada. Relaja. Siente la conciencia pura despierta no, inside and no, outside. no hay interior, no hay exterior he... vacío. Solo estamos en el espacio-tiempo infinito. conciencia pura dice Shu silenciosa y gentilmente. esta conciencia pura es naturalmente despierta es una conciencia naturalmente despierta cuando estamos en este nivel te vuelves muy armonioso porque no te apegas a nada no haces nada, no tienes otra intención solo estás entonces muy armonioso y pacífico es muy uniforme cuando tienes alguna intención pequeña el estado uniforme es, es influido por, esta, por este propósito cuando nos mantenemos en este estado todas las fijaciones profundas del interior se quiebran, se abren se reducen naturalmente el cuerpo de chi se vuelve una armoniosa completud, todos los órganos se fluyen y se transforman en el chi universal, creando una armoniosa completud, grande, ese estado puro, es el, universo, el amor universal real, sin conceptos, su esencia es el amor incondicional y es la esencia de amarse a sí mismo. Relájate más muy naturalmente. Este es el estado fundamental, básico, es un estado muy puro y nos hacemos uno, esa intención de amar, el amor universal, esa sensación interna activa en la conciencia ama a todo el cuerpo en un estado de felicidad. Ese es el segundo nivel el segundo nivel del estado básico, el de la felicidad, que hemos practicado estos nueve días. Ese nivel básico es la preparación. Es la preparación para tener un alto nivel de fundamento. cuando reaccionamos ante el mundo externo necesitamos que el primer nivel y el segundo nivel del estado fundamental trabajen juntos y se transforman conectamos con la fuente y no hacemos nada el amor universal te va a dar la información para hacer todas las cosas es como el fundamento del taoísmo que dicen no hagas nada pero hazlo todo Haz todas las cosas, pero en, la este, en el estado de no hacer. Es el We Wei. El estado no fundamental problem. es no hacer nada, no hay problema. Cuando, cuando no hay problemas, no necesita sanar. El virus, virus no es problema. porque este estado va más, más allá de todos los problemas va más allá del cuerpo físico del mundo material va más allá del virus desde este estado nos volvemos puros y tenemos buenas sensaciones de libertad. Ese estado de libertad es muy bueno también es como el testimonio que nos dieron por la maña mañana que amaban el coronavirus vamos más allá del miedo de las peleas de los conflictos vamos más allá de las pruebas y en este estado todo puede suceder Relaja. hacer nada experimentamos en el momento presente esa armoniosa sensación ese estado se armoniza con todo el universo todo el espacio interior del ADN de las células se armoniza con el universo Desde este estado puro, libre y fundamental, despacio, de algunos movimientos e intención practicar todo tipo de métodos, comunicarse con el mundo, ayudar a las personas. En este proceso, no te pierdes de ti mismo, desde la fuente, porque los viejos hábitos te van llevando desde la fuente hacia el mundo externo y te pierdes de ti mismo. Rela siente esa completud armoniosa en el momento presente. Sostiene una bola de chi. La bola de chi y el cuerpo de chi se expande. Elevamos el chi despacio. El espacio interno se expande. Entramos en las sensaciones de chi. Sentimos el chi muy bien, pero no nos apegamos. elevamos el Chi por encima de la cabeza vertemos el Chi a través del tantien superior cuello tantien medio tantien inferior cubrimos con las manos, sentimos la conciencia libre e independiente en todo el espacio interior del cuerpo. Ahora realmente. Va a través de las sensaciones. Conoce la vida. Conoce el mundo de la sociedad. Y el, pero va más allá. Va más allá del mundo. Y naturalmente beneficia al mundo Más tarde, cuando practiques y te olvides de este estado, te pierdes de ti mismo, no hay problema. Cuando te das cuenta de que te has perdido, inmediatamente ya estás en, en ti mismo. Oh, ¿te das cuenta que has perdido, te has perdido? y al mismo tiempo te das cuenta de que el ser viene a sí mismo mantente en este nivel en este nivel haz todas las cosas en este estado tú y el universo son uno siente que eres libre en el universo y que tú y el Chi universal son uno tú eres de Chi universal muy relajado, muy pacífico en una completud despierta de Chi relajada una completud universal. Si algunas veces te pierdes y practicas enfocado en el, las sensaciones del chi, también es bueno. Fundirte con el chi y olvidar todo. En una completud infinita de chi. En la completud y esto transforma y es muy bueno para la vida. Es ese nivel despierto del fundamento. Muy bien en este estado enviamos buena información para todo el mundo todo el mundo es libre la humanidad está despierta en todo el mundo todos los virus se transforman en chi puro se transforman en chi puro o desaparecen se vuelven limpios y claros separamos las manos a los lados a abrimos los ojos despacio <laughs> wow, dice alguien